qué te gusta mi novio Ya yo lo vi Los mensajes que le mandas a él De buenos días Y cómo estás Te estás buscando un problema Conmigo Peleando Así que deja de joder Sigues mandándole mensajes de buenos días Le das me encanta y le comentas corazones si tú sigues jodiendo, te voy a amarrar en una silla y te voy a tirar por un río. Mi novio es mi novio y solo es mi novio, yeah. Mi novio es mi novio solo es mi novio. Si tú le sigues dando, me encanta. Te voy a arrancar la cabeza, hija puta.